Hello!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 ¡Papá! Te...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 ¿Puedo comer un.? No, no, no, no. ¿Podemos comer espinacas?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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú?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 Durmiendo, hermano John, hermano John. Las campanas suenan y el gallo canta. Ring, ring, canta, ring, ring, canta.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 ¡Saltar! Sí, papá. Johnny, Johnny, sí, papá, estás comiendo dulces, no, papá, estás mintiendo, no, papá, abre la boca. <risa>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 más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 Moteadas sentadas en un tronco comen insectos deliciosos. ¡Jom, chom! Un asalto al agua donde está fresco y limpio. Cuatro ranas moteadas sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos yom, yom. Un asalto al agua donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes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 con tu mano en la mía El viejo rey Cole era un alma feliz Un alma feliz era él